A continuación, tendrás la oportunidad de visualizar un vídeo en el que se podrás ver cómo llevamos a cabo el entrenamiento de Mindfulness para regular emociones, el programa PINEP. Este programa fue presentado por Francisco Trigueros y se emitió en la televisión de Mijas Costa, en Málaga. Efectivamente, hace 15 años empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y, y efectivamente también fui descubriendo poco a poco que cuando íbamos a dar cursos o talleres con respecto a la inteligencia emocional, todos llegábamos un poco a la conclusión de que la inteligencia emocional era algo importante y que había que desarrollarla, pero también a todos nos quedaba un poco la sensación de que todavía eh, nos faltaba un poco la herramienta para trabajar las emociones. Es decir, ...todos podíamos hablar de cómo supuestamente resolveríamos... ...determinado tipo de situaciones cuando nos encontráramos en ellas... ...pero la realidad es que luego cuando te encontrabas en ellas... ...no sabías muy bien cómo resolverlas... ...porque uh -huh. lo que a nivel teórico funciona, a nivel emocional no funcionaba ¿no? Eh, ...entonces fue un poco en mi, en mi experiencia más privada... ...y en el contacto con las prácticas de meditación... ...cuando vi que la meditación podía ser una herramienta muy válida... ...y muy valiosa para trabajar con emociones... ...y de ahí fue, eh, bueno, pues por mi propio recorrido... ...y, y por el contacto con, con la meditación... ...justo con el contacto con un grupo de personas... ...que de alguna forma tenían las mismas inquietudes... ...que surgió la idea de, de fundir las dos cosas... ...y de hablar de una inteligencia emocional plena... ...la meditación tiene algo muy bueno... ...que realmente consigue algo mmm, un poco único... ...que genera al mismo tiempo un estado de calma y de alerta... ...no es relajación, porque no es una práctica... ...donde uno esté, esté fuera porque está muy activo, está muy atento, pero al mismo tiempo no es un estar alerta, rumiando o anticipándose o dándole vuelta a las cosas, sino es un estar en el aquí y en el ahora, estar muy presente. Es cierto. Vamos a comentar tus libros. ¿Son libros de cuánto tiempo? Eh, pues no me acuerdo. <risa> bueno, <risa> lo podemos mirar. Ese es el más reciente. ¿Ese es el, este es el más ¿Por la cámara lo puede pillar, por favor? ¿Sí? Ah. ¿Bien esta cámara? Bien. Su nombre es eh, SOS, Maestros del Corazón. Efectivamente. Entra SOS. dentro de la colección SOS y casi me obligaron a poner SOS, pero a mí me gustaba Maestros del Corazón. Eh... <risa> es una llamada de socorro prácticamente, ¿no? <risa> Porque además no es un libro que, que quiera llamar a socorro, sino todo lo contrario. Aquí dice claves para salir de sufrimiento. Claro, Maestros del Corazón es un libro en el que se, se habla un poco, casi tendría más que ver con la psicología positiva y con el desarrollo personal. Es uh -huh. decir, ¿cuáles son las claves? Eh, es más, si quieres, una cuestión más filosófica de, de, de lo que sería el desarrollo personal. Y este de aquí, Desarrolla tu inteligencia emocional. Estamos aquí, lo vemos. Pues en principio, tanto ese libro como el anterior eran los libros cuando nos estábamos dedicando junto con el doctor Pablo Fernández Berrocal a trabajar la, la inteligencia emocional, uh -huh. cuando todavía no había incorporado el trabajo con mindfulness dentro de la, para el desarrollo de la inteligencia. ¿Quién emocional? fue el que, el que, el que creó el término, el término inteligencia emocional? Bueno, el que popularizó el concepto fue Goleman con su famoso libro de la inteligencia emocional. Pero realmente ya a nivel académico se se habló de se había hablado de inteligencia emocional. De hecho, el modelo que nosotros hemos seguido es el de Salovey y Mayer, uh -huh. que hablan de inteligencia emocional y que ellos se acotaron muy claramente lo que era una inteligencia emocional. Porque Goleman, de alguna forma, incluía inteligencia emocional, pero incluía motivación, incluía habilidades sociales, incluía muchas más cosas que, que una inteligencia ¿Y de cuánto emocional. tiempo hablamos? ...¿Cuánto tiempo haces? Eh, ...el concepto en 1990 una cosa así... Es que lleva ya no demasiado tiempo en cierto modo... ...muy ¿no? poquito y para la ciencia no es nada... ...la clave yo creo que es simplificando las cosas... ...que durante mucho tiempo se pensaba que todo lo que provenía... ...del mundo emocional tenía que ser mm, sancionado, reprimido y excluido... ...porque solo te traía complicaciones ¿vale? ...entonces el, el famoso pienso luego existo ¿no? ...es como uh -huh. darle mucho más peso a la parte lógica... Pero aquello no, no resultó ser muy útil, porque la realidad es que somos pensamientos, somos análisis, pero también somos emoción. Y de alguna forma había que trabajar con ambas partes, pero había que lograr una armonía entre ambas partes. La clave es lograr esa armonía entre emoción y pensamiento. Y no son opuestos, al contrario de lo que nos pueda parecer. Lo que pasa es que a veces no sabemos la conexión que realmente existen entre estas dos Mundos, ¿no? Pero no son hay tanta mundo, Son tradición. mundos dispares, pero conectados por un hilo. Ese hilo, a ver si podemos intentar entenderlo esta noche. Y el tercer libro, antiguo, que tú. Ahí, sé se que hemos ido ahí... a la inversa, ¿no? A Ese la inversa. fue el primero. Bien, sí. El primero es este entonces de los, tres, de los tres, ¿no? Corazones <risa> Inteligentes. Ese realmente fue el libro que editamos conjuntamente, donde participan autores de distintas universidades y donde se habla un poco de lo que es la inteligencia emocional. Sin embargo, estáis ahora en la edición de. ...de un par de libros nuevos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuándo saldrán? En la primera quincena de mayo... ...de hecho lo vamos a presentar en el ámbito del Corte Inglés... ...el 6 de junio, vamos a presentar eh, el ...creo que tenemos las imágenes de, lo, de las portadas de, de estos dos libros... ...la vamos a ver enseguida... ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencian de, de estos de aquí? Vale. De alguna forma, lo que vamos a ver es, en el libro teórico de Inteligencia Emocional Plena, nosotros hablamos de lo que es la inteligencia emocional, hablamos de lo que es la atención plena o mindfulness, y hablamos de la importancia de, o en qué sentido pueden relacionarse estos dos conceptos y pueden ayudarse. De alguna forma sería cómo conseguir... Eh, ...o qué herramienta utilizamos para desarrollar la inteligencia emocional... ...y para eso hemos dado con la herramienta de Mindfulness como una buena herramienta... ...eso con respecto al libro teórico... ...el libro práctico realmente lo que hace es desarrollar un programa de entrenamiento... Eh, donde empezamos a, a, a trabajar con las personas a nivel de atención plena y luego a nivel de atención plena llevada a situaciones emocionales. Estos libros están escritos en colaboración con Olivia Recondo y Héctor Enríquez ¿no? de, de la Universidad de México. La meditación consiste sencillamente en poner atención al, al aquí y a la hora. En este caso, lo que estamos atendiendo es a nuestra propia respiración. Y lo que pedimos a los participantes es que atiendan a esa respiración sin tratar de controlarla. Fíjate que tú al principio del programa hablabas mucho del control emocional. Sí. En eh, Mindfulness o la atención plena es todo lo contrario al control. Tiene uh -huh. mucho más que ver con la aceptación, con la apertura, con la curiosidad que con el control. Cuando uno trata de controlar, no deja, con de controlar. deja de controlar. ¿No? Hay un, un dicho, decimos, pídele a las personas que no piensen en un oso blanco. ...inmediatamente todo el mundo piensa en un oso, en el oso blanco, blanco. ¿no? Es como decía al principio de la, de la presentación... ...que hay quien cree que controla las emociones... ...pero claro, por eso decía, puede que sí... ...y puede que no... ...porque esa atribución o esa presunción del control... ...precisamente lo que genera es lo que tú acabas claro. de decir... Cierto, la mejor de manera de entre comillas... Eh... Manejar las emociones es precisamente desde la aceptación de la emoción, desde la apertura a la emoción, más que desde uh -huh. el control. ¿no? Aquí tú estabas dando tus consejos de cómo, más o menos, ¿qué, qué, ¿qué decías aquí en esta sesión? Bueno, en principio sencillamente vas diciendo a los participantes que observen su respiración, uh -huh. eh, que traten de... De no controlar el ritmo de la respiración, que si surge cualquier pensamiento, eh, esté bien, tomen nota de él, pero que regresen de nuevo a la respiración. ¿no? Es un ejercicio de atención al aquí y a la, la hora. La siguiente fase de la, de la sesión eh, también resultaba bastante compleja, porque en principio no, no llegué a entenderla del todo. Hablamos de, de un círculo en el que la gente se miraba, uno miraba a otro. ...no necesariamente cruzándose las miradas... ...sino de forma aleatoria... ...aquí tenemos las imágenes... Uh -huh. ...y ¿me explica por favor... ...porque me, me resultó claro. realmente intrigante... ¿no? A, ...a ver, realmente aquí es donde... ...donde está un poquito de la novedad del programa... Sí. ...nosotros trabajamos con la práctica de meditación... ...que es una práctica milenaria... ...ese es el corazón, eso es lo fundamental... ...realmente ese es el, el, el eje del trabajo... ...y a partir de ahí... Nosotros generamos artificialmente situaciones que evocan estados emocionales. Uh -huh. Es decir, ¿qué forma tenemos de suscitar estados emocionales? Hay muchísimas formas. Una de ellas podría ser esta. El estar en un grupo eh, observándote, observando a las personas, que las personas te observan, son situaciones un poco anómalas y que pueden suscitar emociones. Imagínate una persona que le intranquiliza mínimamente el ser observado, el observar son. ...son situaciones, entre comillas, un poquito estresantes... Cierto. ...y nosotros pedimos que esas situaciones se gestionen... ...desde la atención plena... Uh -huh. ...realmente lo que queremos es... ...ayudar a las personas a generalizar lo que se aprende... ...en la práctica de la meditación... ...y llevarlo a distintas situaciones emocionales... ...entonces realmente... ...podrían ser estas situaciones... ...o podrían ser cualquier situación... ...que evoque emociones en las personas... ...esa es la importancia. Es como pedir un poco el hecho de que alguien... ...pueda enfocar casi simultáneamente al otro y a sí mismo al mismo tiempo. Uh -huh. La clave está en... ...mira, la clave está realmente en ver cómo tú te relacionas con el estímulo... ...porque lo que, lo que en último término determina nuestra respuesta emocional... ...no es el estímulo, es la manera en que nosotros nos relacionamos con el estímulo. Uh -huh. Pero claro, muchas veces esa manera en que nos relacionamos con el estímulo... ...nos pasa desapercibida... Porque es muy automática. Entonces, cuando yo estoy poniendo atención, yo puedo ver claramente que a lo mejor estoy delante a ti, frente a ti, y empiezo a sentir, sentir inquieta, sentir que tú estás pensando que no, que no soy lo suficientemente guapa o que no hablo suficientemente bien, o pensar que no me gusta mucho tu cara o sentirme muy a gusto estando frente a ti. Yo voy descubriendo cuál, cómo estoy respondiendo frente a ese estímulo. Yes. Luego, luego vamos a comprobar si estás, estás a gusto frente a mí o yo frente a ti, porque vamos a hacer precisamente algo parecido a lo que hemos visto aquí. Muy bien. Oye, estoy un poquito preocupado, porque yo tampoco soy de los que... A ver, eso de estar mirando a alguien durante fijamente... Bueno, es interesante porque así aprendo un poquito de cómo soy o cómo dejo de ser. La, la, siguiente, la siguiente fase eh, a mí me resulta muy simpática. Bueno, me resultaron simpáticas la, la, la tercera y la cuarta fase. Eh, creo que la tercera es la gente caminando así, fíjame... Curiosa, cuenta, cuenta de nuevo, Este es otro ejercicio de mindfulness, de atención plena, mmm, clásico, que consiste sencillamente en ir caminando y al tiempo que vas caminando, llevar la atención a todas las sensaciones de tu cuerpo, a la respiración, a cómo el aire, mmm, al aire, a la situación, al contexto en el que estás. Es realmente, en el fondo, mindfulness tiene que ver con hacer lo que estés haciendo con conciencia, con atención. ...y sin tratar de enredarte y en, en analizar esa situación... Es, ...es como muy experiencial. Mira, este ejercicio es muy interesante... ...en principio lo que, lo que se le pide... es. ...hay una persona que está bailando... ...está bailando con los ojos tapados... ...y hay otra persona que es el cuidador... ...o la cuidadora de la persona que está bailando... ...en el fondo tiene que ver con roles que... Eh, ...utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana... ...el de cuidador o el de ser cuidado... ...y realmente la importancia es observarte cuando estás ejerciendo ese rol... ...una vez más es observarte frente al estímulo evocador en este caso... ...que es el acto de cuidar... ...precisamente lo que puede permitir que una persona se exprese... ...como lo, lo hizo anoche esta persona... ...tiene mucho que ver con el no establecer juicios de valor... ...nosotros no nos permitimos movernos así... ...porque la mayoría de nosotros estaremos diciendo que van a pensar los demás... Claro. ...o realmente debería contenerme o no... Posiblemente esta persona lo que le permite expresarse así es la ausencia de juicio sobre la actividad que está realizando, entonces permite que su cuerpo sea expresividad. Creo que es más natural, aunque no suene artificial, creo que a veces sería mucho más natural ese tipo de respuestas si realmente escucháramos la música y entráramos en contacto con ella. Estoy de acuerdo contigo. De verdad que el resultado de, de lo más particular ¿eh? ...ver cómo, además, ella, ella recuerdo que se, se echó al suelo... ...estuvo a punto de darse un, incluso un cabezazo a una de las columnas... ...y ella, claro, lo curioso es que no... ...como no veía, pues... ...bien, bien, bien... ...me encantaría haber escuchado su opinión después... <risa> ...bien, la, la siguiente fase, la última de esta, de esta sesión... ...se trataba de... ...de que alguien tomara contacto con una, con una emoción muy profunda, ¿no? ...de sí mismo, ¿no? ...una foto suya o de algo que, le, que realmente le causara emoción... ¿Es cierto que la gente ante, ante un estímulo, como en el caso de una fotografía que tiene tanto contenido personal, eh, ha llegado a ver gente llorando incluso solo con ver algún recuerdo suyo de su infancia o en una foto suya? ¿Ha llegado a ver a supuesto, gente llorando? Por supuesto, por supuesto. Claro, es un estímulo emocional. Entonces, es, es una de tantas cosas que usamos para generar emociones. Pero sobre todo es, una vez más, es para eh, aprender algo de ese mirar. Es mirar con ojos nuevos. ...porque nosotros siempre miramos... ...estamos muy... ...estamos tan habituados a todo... ...que lo tomamos todo como si ya lo supiéramos... ...como si supiéramos lo que nos van a decir los demás... ...como si supiéramos lo que tenemos que sentir... ...como si supiéramos lo que hemos vivido... ...cuando te permite hacer eso mismo con atención plena... ...cada momento empieza a ser un momento más único... ...y empiezas a descubrir cosas de ese momento. Yo recuerdo un libro que hay por ahí... ...que se llama El poder de, de, la, de, la, hora, hora. de la hora... ...He leído algo por encima... Muy es, buen un, libro. es un hombre que está dando conferencias en todo el mundo Es un personaje muy interesante, yo recomiendo que se lea Y además cuando uno lea ese libro realmente logra un ejercicio de, de atención plena ¿no? Es curioso porque creo que tiene toda la razón del mundo Pero me parece que posiblemente sea de los ejercicios Lo que él quiere de alguna forma que hagamos nosotros Con ese tomar contacto con, eh, con la presencia del momento ¿no? El carpe diem de alguna forma tiene cierta relación, ¿no? ...me parece un ejercicio muy complicado... ...porque yo al leer lo intenté... Es decir, ...intenté de alguna forma ser consciente del momento en el que estaba... ...disfrutarlo plenamente... ...sin tomar eh, conciencia del que vendría después... ...pero sinceramente me es muy difícil... Por ...no sé hay... por qué... ...igual algo fa algo fa en algo fallo o en algo... ...o a una herramienta que necesito que no la tengo... ...es que es un, entrenamiento. Es, es un entrenamiento... ...es como si uno dice... ...oye es que me cuesta mucho correr... ...cinco kilómetros todos los días... Y digo, ...claro es que te tienes que preparar para eso es que nos tenemos que preparar para eso realmente. Tenemos la capacidad, todos podemos hacerlo, pero realmente requiere de un trabajo y un trabajo diario. Lo único que se pide a las personas cuando empiezan a practicar la meditación es que tengan la disciplina del entrenamiento cotidiano uh -huh. y eso es importante.